se celebran la cumbre del G7 y una versión especial de la conferencia de seguridad de Múnich. La pandemia, sus consecuencias económicas y el multilateralismo son algunos de los temas centrales en ambos encuentros con los que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comienza a intervenir en la arena internacional con un mensaje de que su país está de regreso tras la era Donald Trump nuevo giro en la política estadounidense. El gobierno de Joe Biden se mostró dispuesto a regresar al acuerdo nuclear si Irán vuelve al estricto cumplimiento de lo pactado en 2015. Teherán contestó que Washington debe dar el primer paso levantando incondicional y eficazmente todas las sanciones. Ya se confirmó la primera muerte de una manifestante en Myanmar tras haber sido reprimida por las fuerzas de seguridad del país en medio de las masivas protestas desatadas tras el golpe militar del primero de febrero. La joven de 20 años llevaba 10 días con respiración asistida. Miles de ciudadanos salieron hoy a las calles para homenajear a la víctima y seguir condenando el golpe. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión informativa de France 24. Gracias por acompañarnos como todos los días. Soy Santiago Aristía, y estas son las noticias. Hoy se llevó a cabo la cumbre virtual de los líderes del G7, auspiciada por Reino Unido con la pandemia, el cambio climático, y también, por supuesto, la necesidad de retomar el crecimiento económico mundial como temas centrales de la agenda. Durante el encuentro de los dirigentes de las siete principales economías de todo el mundo, la canciller alemana Angela Merkel anunció que su país aportará 1.500 500 millones de euros más a la lucha contra la pandemia. Y Alemania se convierte de esta manera en el primer donante global a los esfuerzos multilaterales para contrarrestar los efectos de la pandemia de coronavirus. Y la cita comenzó con un llamado del primer ministro británico Boris Johnson a reconstruir la economía global golpeada duramente por la crisis sanitaria. Esto decía. En todo el mundo asegurémonos de que todos reciban las vacunas necesarias para que podamos superar esta pandemia juntos. Sé que varios colegas ya han anunciado ese ideal y nosotros en el Reino Unido lo apoyamos firmemente. Por supuesto, también queremos trabajar juntos para reconstruirnos mejor después de la pandemia, un eslogan que creo que el presidente estadounidense Joe Biden ha utilizado varias veces. Y hoy se lleva a cabo también una edición especial de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que habitualmente dura varios días, pero que en este año se realiza de forma virtual y en una sola jornada, en la que líderes de todo el mundo abordan las relaciones transatlánticas, además de temas como, por ejemplo, la pandemia, por supuesto, y la emergencia climática, entre otros. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció en la conferencia que las respuestas internacionales a los problemas globales continúan siendo fragmentadas e insuficientes. Instó a que 2021 sea el momento de acabar las cosas y en una de sus primeras grandes intervenciones en la arena internacional, el presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, apostó por el multilateralismo abandonado durante la administración del expresidente Donald Trump. Envío un claro mensaje al mundo. América ha vuelto. La Alianza Transatlántica ha vuelto. Y no miraremos atrás, miraremos hacia adelante juntos. La Alianza Transatlántica es una base sólida, una base sólida sobre la que construir nuestra seguridad y prosperidad colectiva. Estados Unidos está totalmente comprometido con la OTAN. Agradezco la creciente inversión militar de Europa para nuestra seguridad compartida. Yo mismo y Estados Unidos mantendremos la fe en el artículo 5. Es una garantía. Si atacan a uno, nos atacan a todos. Y además del multilateralismo, como decíamos, otro de los temas que concentran la atención de la Conferencia de Seguridad de Múnich es la respuesta a la pandemia de coronavirus y también los procesos de vacunación. Y respecto a esto y sobre la necesidad urgente de ayudar a los países más pobres en el acceso a las vacunas, particularmente a los africanos, se pronunció el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y esto decía. Creo que si queremos lograr este multilateralismo que produzca resultados, el desafío que tenemos enfrente es, entre estadounidenses y europeos, permitir a todos los países del mundo, pobres y emergentes, acceder de manera más rápida posible al diagnóstico y también a, los, a las vacunas y a mejorar su sistema de salud. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció formalmente reiniciar las negociaciones con Irán sobre el acuerdo nuclear, del cual el exmandatario Donald Trump retiró al país en el año 2018. Pero por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, respondió que el primer paso que tiene que dar Estados Unidos es levantar incondicional y eficazmente todas las sanciones. Sin embargo, Washington expresó que para hacer eso, Teherán deberá dejar de enriquecer uranio y no limitar las inspecciones internacionales a a sus instalaciones atómicas. Desde la capital iraní, nuestra corresponsal Catalina Gómez nos trae los detalles. Ha sido el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Yabad Zarif quien ha estado en la delantera a responder los últimos movimientos relacionados con el acuerdo nuclear con Irán, dados tanto en Washington como en las capitales europeas en las últimas horas. Esto lo ha hecho a través de varios trinos. El último se refirió al movimiento dado por el gobierno estadounidense Joe Biden de retirar esa petición hecha por el gobierno anterior de Donald Trump de reimponer nuevas sanciones contra Irán en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aludiendo a un mecanismo conocido como el snapback en la resolución 2231 que Irán en su momento había dicho que no era que no tenía ninguna validez. Sarif le dio la bienvenida pero dijo que Irán no volverá a cumplir con lo firmado en el acuerdo hasta que Estados Unidos vuelva o quite todas las sanciones económicas que hay puestos sobre Irán desde 2018. Esto se da en un momento en el cual la preocupación sobre el futuro del acuerdo aumenta, pues el próximo martes se prohibirá el acceso relámpago de los inspectores de la Organización de Energía Atómica a estas plantas nucleares, lo que ha hecho que el movimiento diplomático a nivel mundial sea aún mayor para tratar de salvar este acuerdo. Vamos ahora a Myanmar porque murió la joven de tan solo 20 años que llevaba 10 días con respiración asistida tras haber sido herida de bala durante una protesta. Se trata de la primera muerte confirmada entre los manifestantes que tras el golpe militar se han enfrentado masivamente a la represión de las fuerzas de seguridad. La joven había recibido un disparo en la cabeza el 9 de febrero en una protesta contra el golpe de estado del 1 de febrero en Naipido, la capital de Myanmar, y se convirtió en todo un símbolo de resistencia para los manifestantes que reclaman la liberación de la depuesta líder del gobierno civil Aung San Suu Kyi, el fin de la dictadura y la derogación de la constitución de 2008 favorable al ejército. Nosotros los manifestantes sentimos que ella es nuestra propia hija que murió por la herida de bala. A sus 19 años tenía un futuro brillante, con sueños, pero ahora todo eso quedó atrás. No podemos ni siquiera describir nuestros sentimientos con palabras. Y la empresa Uber sufre una derrota legal y es que el Tribunal Supremo de Reino Unido dictaminó que la plataforma de transporte deberá considerar a los choferes como empleados y no como trabajadores independientes, lo cual implica para ellos el acceso a derechos básicos como por ejemplo salario mínimo y vacaciones pagas, un fallo que supone un verdadero reto para el futuro de este tipo de plataformas que están basadas en la economía colaborativa. Los detalles en el informe de Matías Arraes. Empleados con pleno derecho a acogerse a la legislación laboral. El Tribunal Supremo de Reino Unido confirmó un fallo de cortes inferiores que data del 2016. Un duro golpe para la plataforma Uber que deberá considerar a sus conductores no como trabajadores autónomos, sino como empleados con derechos básicos como vacaciones pagadas y descansos. La legislación pretende dar ciertas protecciones a los individuos vulnerables que tienen poca o ninguna voz sobre su salario y condiciones de trabajo, porque están en una posición subordinada y dependiente en relación con una persona u organización que ejerce control sobre su trabajo. Los jueces del Tribunal Supremo rechazaron por unanimidad el recurso de Uber, una decisión que amenaza el modelo de negocio de la empresa californiana y que podría tener consecuencias más amplias para la llamada economía colaborativa. Por parte de los demandantes, es un alivio tras una larga batalla legal. Imagina poder tomarte un día libre para hacer algo con tus hijos en el colegio o si no te encuentras bien. Lo que todavía no tenemos es acceso a la paga por enfermedad o a la protección contra el despido improcedente. Son cosas por las que todavía tendremos que seguir luchando, pero esto es un gran paso adelante. La empresa cuenta con unos 65.000 conductores activos en el Reino Unido. Este viernes las acciones de Uber bajaron un 3% en las operaciones previas a la comercialización en la Bolsa de Nueva York.